El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís dejó sin efecto el paro huelgario que tenía pautado realizar el próximo martes en esta ciudad. Luego de sostener una reunión con las autoridades municipales y provinciales la mañana de este lunes en el despacho del gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier. Juan de Dios Ortega expresó que la decisión se tomó luego de llegar a un acuerdo con las autoridades competentes. O sea que... Anunciamos a la población que le estaremos dando seguimiento. El gobernador se comprometió de unos aparatos que están aquí, no permitir que lo saquen de la ciudad hasta que no concluya toda la, la demanda de la construcción y reconstrucción de calles, de carreteras y caminos vecinales. En ese sentido reiteramos, retiramos el llamado. ...a la convocatoria a huelga de 24 horas que teníamos para mañana martes 24. El gobernador de Duarte, Juan Antiguo Javier, felicitó la decisión adoptada por los organizadores. Producto de que ellos confían en las autoridades que van a diligenciar la demanda que ellos tienen. Nosotros estamos trabajando y seguimos comprometiendo no solamente con, con los convocantes al paro, sino con la sociedad con San Francisco de Macorís y las provincias. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en la demanda que ellos plantean en ayudarle, ayudar a solucionarla y también a que se les siga dando seguimiento. En tanto que el alcalde de este municipio, San Francisco de Macorís, Alex Díaz, asegura que el ayuntamiento se comprometió en resolver algunas de las demandas planteadas por el colectivo de organizaciones sociales y populares de esta ciudad. Mire, bueno, se dejó sin efecto el paro para mañana, Realmente ellos han visto que nosotros hemos estado trabajando y esto es lo importante. Y cruzamos obras que vamos a hacer ahora a través del presupuesto participativo en todas las comunidades que corresponde hacer, atentenes, el encachados, el eh, construcción de, de cancha, reparación de caminos y nos comprometimos, eh, el gobernador y quien conversa, para seguir en una parte ya abierta. Eh, ...reacondicionando los diferentes caminos... Eh, ...que dentro de la posibilidad de nosotros con un material... ...que ya hemos logrado conseguir, que no le va a costar un centavo al ayuntamiento... ...excepto el combustible que pudiéramos gastar en los camiones, ¿verdad? Y quizá en alquiler de algún camión, de algunos camiones... ...quizás en, en eso pudiera tener gasto eh, el ayuntamiento... ...pero hemos conseguido el mejor material... Eh, que puede tener, incluso hagan, ustedes fueron y vieron en la tercera etapa de los jardines, cómo está, que mientras más agua le cayó, mejor eh, empató. Igualmente eh, así lo ocurrió en la Yahuiza, el material es muy bueno que hemos conseguido. NTN su noticiero regional, Robinson Palanco.